Señores, parece que está de moda la quema de vehículos. Ahorita, temprano, dimos la información del coronel de la policía que le emprendió a tiros eh, a la casa de su expareja y luego le incendió el carro de la misma eh, eh, y luego se quitó la vida. Gracias a Dios, la mujer salió ilesa eh, de esta agresión y que, bueno, papá Dios entendió que el que debería de morir era el coronel que estaba tan agresivo. Pero fíjense ustedes, la semana pasada ustedes eh, no sé si le llegó el dato, pero le quemaron el Bugatti a, a el el al Alfa. artista urbano dominicano, el Alfa, aquí en Estados Unidos, específicamente Miami, donde él está recibiendo. Y, ah, sí. y, y esto ha connotado, Tráemelo, y, y, y como que la gente ha dicho que esto es un preaviso de lo que podía pasarle al Alfa. Pre, primero le tirotaron sí, le, le dieron varios tiros o impacto de bala a su eh, jipeta Rolls Royce y ahora le quemaron el Ferrari en su apartamento de Miami pero eh, el mismo amigo de él el influencer Santiago Matías llorando de pencia, habló sobre el tema y dijo que el Alfa estaba sedado que óigame no es fácil que te quemen aparte de que te quemen tu vehículo de 3 millones de dólares el miedo que tú debes tener y el Alfa porque ya son dos atent atentados a dos vehículos de él y se dice que es una persona también del mismo ambiente eh, artístico que supuestamente tiene algo personal con el Alfa porque no quiso grabar un tema con él. Pero miren ustedes, ahí tenemos las imágenes. No sé, no las estoy viendo, señor director. No sé por qué no tengo imagen aquí del canal. Eh, señor director, si usted nos ayuda ya en el estudio porque no veo imágenes, pues eh, no sé si está colocando las Bueno, ahí la estamos viendo. O sea, ahora me di cuenta que la está colocando. Pero miren ustedes, este así quedó el vehículo del Alfa. ...en su parqueo de Miami. Ya el F FBI, el Federal Bullout Investigation de aquí de, de Estados Unidos... Eh, ...tiene el caso y ya tiene una persona eh, detenida, eh, sospechosa... De este, ...de este atentado, si se quiere, contra el Alfa. Muchos han dicho que el Alfa debería de regresar a vivir a República Dominicana. Y yo digo que no, porque estas son cosas normales. Lo que él debe de, bueno, hacer lo que ya hizo, poner esta situación en manos del FBI, que en la primera, cuando le dispararon a su a su jipeta, a Rolls Roy, no lo hizo en esta ocasión, sí, ya lo puso en manos de las autoridades de aquí y ya dieron con un sospechoso y de seguro que ya las personas eh, ya sea el material el, el, el, el, el, el intelectual que está detrás de este hecho como también los autores materiales que se dicen que son haitianos residentes Roberto, en, en la ciudad de Miami Roberto, ¿Sí? mira, hace aproximadamente 20 minutos el Alfa habló y, en su Instagram oficial. en su cuenta oficial y él cita que Ariel Antonio Almanzar, área Bibi, top dollar, ese top dólar. Top dollar, así mismo. Sí, es la persona quien lo amenazó y le dijo que el que controlaba en Miami era él y que él era un hombre sumamente peligroso. Esto vino a consecuencia de que él quería que grabara con, con el, al, may con el, con el mayor, mayor clásico. Exacto. Entonces el alfa, según lo que expresa, eh, a eso que estamos viendo. Ahí es que sí, él no el, le dice el, que no, pero sí, de que tenía otra cosa pendiente. ¿Quién va a, primero creer? ¿Quién que iba, va, ¿quién va a creer que eso? iba a resolver? Sí, pero, ¿Quién, va, pero ¿quién sí. le va a creer semejante absurdo? Sí, pero, por no, un celo no, profesional, no, mandar a quemar perdón, un bucate de 3 perdón, millones de dólares. Perdón, por, de, por Dios. Perdón, perdón, chiqui, no vamos a entrar en detalle porque ya eso, eso está en manos del FBI, por eso hoy el Alfa da esas declaraciones, porque ya el FBI le ha confirmado que esta persona es una de las sospechosas, pero fíjense ustedes yo aquí, eh, caminando en las calles de Nueva York, específicamente eh, en el área de Westchester, en el Bronx miren ustedes, este vehículo también quemado, una jipeta BMW dicen, pero ven acá, ah, pero mamá, no, es que está de moda ya entre entre, entre bandas y entre gente que viven discutiendo eh, en el ambiente musical en la quema de vehículos Ah, pues una moda, no sé si está poniendo, señor director, porque les reitero, no estoy viendo las imágenes aquí, eh, del vehículo que nosotros grabamos y me llamó poderosamente la atención una jipeta BMW quemada, eh, eh, tirada ahí en plena vía de las calles, y dije, para van acá, pero es ¿qué sé? Sí, ahí la estamos viendo, sí. Ahora, porque lo estoy viendo el programa por el canal de, de YouTube, con unos minutos de retraso. Eh, eh, y yo dije, para van acá, pero esto es fin de Ah, pero nada lo lo de la alfa. Ahora la cogió la gente con quemar, señores, pero así no. Esta jipeta está, eh, le digo, en el área del Bronx, eh, por ahí, por Westchester, y, y esta jipeta está abandonada, la quemaron y, y, y la dejaron ahí. Aparentemente el mismo modus operandi eh, de los delincuentes que quemaron el vehículo eh, del alfa. Es decir, que esto ojalá que no se coloque una moda. De hecho, eh, si usted tiene la oportunidad de ver la retransmisión que vamos a tener el próximo fin de semana de la Parada Dominicana del Bronx. Vamos a subir a nuestra plataforma en breve minutos la entrevista que le hice a Eric Adams, quien es prácticamente ya eh, quien va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York por el Partido Demócrata y que está siendo apoyado por una gran comunidad de dominicanos. Precisamente le preguntaba a él que qué va a hacer él eh, eh, eh, cuando llegue a la alcaldía de Nueva York con el tema de la delincuencia, señores, aquí en, en, en Nueva York, eh, específicamente, la delincuencia está a, a flor de pie. Eso a cada rato un tiroteo, asalto a mano armada, eh, los empresarios están al grito porque tienen miedo, tienen miedo, y Nueva York ha, ha vuelto a, a, a, a asemejarse a lo que era el Nueva York de los años 80, eh, principios de los 90, cuando el ese entonces eh, alcalde de Robert Giuliani eh, tuvo que venir a rescatar y devolverle la tranquilidad, la seguridad y la paz a la ciudad de Nueva York porque los índices de delincuencia estaban bastante altos. En este momento aquí en Nueva York, la delincuencia está a flor de pie, eso es donde quiera, un tiroteo, un atraco, un asalto. Eh, y por ejemplo, miren ustedes la muestra como este vehículo en plena calle abandonado, totalmente quemado un vehículo de lujo, una jipeta BMW esto es increíble señor. bueno mira eh, Roberto así que solamente no es en la República Dominicana así como bien tú decías pues eso se ha vuelto de moda y ojalá que esta práctica de estar quemando vehículos pues no la implementen más, porque ¿por qué quemar el vehículo? mire ese coronel lo que le pasó al alfa, ahora esta jipeta Dios mío ¿qué será lo que estamos pagando? Eh? Bueno, ya el caso del alfa está, así como Rodolfo, Roberto lo, lo expresaba, está en manos de las autoridades norteamericanas del FBI. Pero yo creo que eso es mucho más profundo. Yo creo que no debemos especular en tal sentido, aunque en la comunicación se, se vale, en el periodismo se justifica, se puede especular. Pero cuando hablamos del tema de justicia, de investigaciones, lo correcto es esperar a que las, a que las investigaciones culminen. Pero... Definitivamente, por un problema de celos profesionales, porque yo no quise grabar contigo vamos a esperar vamos a esperar que las autoridades norteamericanas pero, pero eh, espérate, chique, espérate, chique, espérate. <ríe> por dios pero, pero pero pero según tú qué tú piensas no, que es que es que yo sucediendo? no estoy pensando como las, como yo no estoy pensando yo lo que creo es que quizás la, la quizás el problema no. pudo haber sido más profundo que un simple celo profesional quizás porque está diciendo que un artista urbano dominicano él cita en su comunicado, un artista urbano dominicano Quería Como dicen ellos, en el mundo urbano un feature, ¿eh? Una colaboración, hacer un tema juntos Y que porque él no quiso Eso creó celos Y que mi representante me mandó a que me lo por Dios No, pero así no Pero esperemos las autos, esperemos las investigaciones Al final ¿eh? Esperemos las investigaciones Que sean las que arrojen el resultado eh, Nosotros lo que tenemos mandó, que... Oh, Y primero mandar a matar a alguien A tiros no, nosotros no tenemos que esperar que, que las autoridades competentes, en este caso el FBI, allá en los Estados Unidos, en Miami, pues hagan las perquisitas necesarias. Y ojalá que este caso se esclarezca y que ojalá. no llegue, que no llegue a mayor porque ya le tirotearon su jipeta, ahora le no incendiaron su carro, eh, llegaron al parqueo de su casa y por ojalá celos por el mayor. Y ojalá, y ojalá que esto no llegue a mayor que la vida del alfa y de su familia, su esposa, sus hijos, pues no o sea, le va, va, nada. Vamos a hacer un ejercicio ya en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a ver cuál es el ejercicio. ¿Cree usted, cree usted que el alfa debería de volver a vivir a la República Dominicana y no estar privando en Popi en Miami y quedarse viviendo en Miami? porque él vive en Miami? Y todos sabemos el porqué. Uno de los objetivos es que Miami se le facilita a él los contactos, la grabación, las reuniones es porque el Alfa ya es un artista de, de, de otros niveles, supera a muchos artistas ya de tiempo sí. tiempo. De connotación internacional, de Roberto. Entonces, vamos a ver, va, vamos a ver las líneas, eh, Paola, ya en el estudio, y vamos a ver ya en estos últimos minutos del programa qué dice la gente, si el Alfa debería o quedarse eh, en Miami y bueno, y, y, y seguir eh, eh, viviendo y, y con el temor de que en cualquier momento puedan atentar con su vida o regresar a vivir en República Dominicana, donde según, por ejemplo, su hermano y amigo Santiago Matías, dice que allá nadie le va a hacer nada al Alfa. Cosa que yo difiero un poco, porque mira lo que le pasó a, a, a Big Papi, que decía eso mismo. Big Papi, eh, aunque vivía en Boston eh, y también en Miami, eh, prácticamente la mayor parte de su tiempo reside y vive en República Dominicana y, y, y, y, y, y metió en todos esos burdeles. Y él decía eso, que a él nadie le podía hacer nada porque era una figurita, uno lo conocía. Y mira, Big el, el, el, el, el, el Papi se salvó de, de, de pelito, Mira, el, quedó con secuelas importantes en la salud de mi Papi. Claro, mira Roberto, en lo que hacemos contacto con el público, de manera personal yo entiendo que no importa donde él viva, tanto aquí en República Dominicana como en Miami, donde quiera que él viva, si él tiene un problema, con una persona la persona y le va a, a llegar a, a esos niveles exacto y la persona le va a llegar es lo que tiene de manera personal que es resolver la situación que él tenga Sí, sea... sí pero vamos con el tema. vamos a recibir la llamada y vamos con el tema ¿qué usted opina que se debe de quedar en Miami no. o debe regresar ¿Cómo que debe quedarse? Que se quede, que se quede en Miami. Que se quede. En el diagnóstico que es urbano que se quede en Miami. fortalecer de seguridad. Y ustedes no confían en República Dominicana, ¿eh? No, lo que pasa es que él se fue porque él quiere catapultar. Y todo aquel que está haciendo algo y se, se va del país para progresar, yo lo veo bien. Que fortalezca la y seguridad. Él, él no vive en República Dominicana, pero él tiene mucha presencia. La gente, mucha gente ni sabe que él vive fuera de República Dominicana porque él tiene mucha presencia. Es sí. lo que tiene que resolver <risa> su problema. Eso es lo vamos, que a si que hacer. vamos a ver si tenemos vamos a ver 809-725-0505 Vamos a ver si antes de terminar el programa por lo menos podemos procesarle algunas llamadas de los televidentes, a ver qué opina si se debe de quedar en Miami o Roberto, regresar y yo Pero República y tú Dominicana. Roberto, ¿Qué tú opinas Dame la tu alto. opinión que se, mude, que se mude para Suiza <risa> Que fortalezca la seguridad Bien. que fortalezca Bien. su Bien, esquema de seguridad Él tiene enemigos reales que lo quieren matar que fortalezca la seguridad. Sí. Dice, es lo que tiene que hacer. Es ravisada, no mata soldado Así que el Alfa, eh, lo que dice Chiqui, es reforzar su seguridad. Creo que allá eh, está eh, más cuidado, ya el caso está en las manos del FBI, porque en República Dominicana, lamentablemente, eh, es más fácil cualquier atentado en contra de su vida que en Miami. Fíjate que le han dado como un preaviso. Yo creo que más que matarlo, eh, lo que esa persona quiere con el alfa es que entienda que Miami manda él.